Muy bien. Entonces, a continuación vamos a hablar de los, eh, de los tipos de memorias implícitas, comenzando por la memoria procedimental o memoria para procedimientos o memoria eh, eh, motora o de habilidades, algunos le dicen, ¿sí? Bien. Eh, esta memoria básicamente se va, es, un, es un aprendizaje basado en rutinas automatizadas, automatizables, ¿sí? Pueden ser rutinas... Propiamente motoras, como conducir un auto, como, has, como escribir, como caminar, o pueden ser rutinas un poco más cognitivas, como repetir las tablas de multiplicar, hacer cuentas, eh, incluso eh, a nivel emocional se han propuesto que hay rutinas eh, automatizadas, por ejemplo, para eh, reaccionar hacia ciertas personas, por ejemplo, hacia la pareja o hacia los hijos. En, en, en, en procesos afectivos, a esos no sé si lo han visto, eso esos les llaman los MOIS, los modelos operativos internos, como unas memorias automáticas de cómo re, sobre cómo responder emocionalmente, cognitivamente, o sea, el tipo de pensamientos, esto coordina también el tipo de pensamientos, hacia eh, eventos prototípicos, ¿no? Incluso pensar que, por ejemplo, muchos de los estereotipos podrían tener, con memorias, tener que ver con memorias procedimentales, automatizadas, sí, formas rápidas de pensar y desreguladas. ¿sí? E, formas de agresividad, formas de, ¿sí? de, de, de evitación, formas de aproximación. ...tendrían que ver también con estos procesos eh, procedimentales, ¿no? ¿Qué tienen en común todos estos? Desde aprender a montar bicicleta hasta reaccionar con evitación ante, ante una posible pareja o algo así... ...pues tienen que ver con que son, se aprendieron a través de la exposición repetida a ciertos, a ciertos eventos... ¿sí? ...que se activan de forma automática, que son poco controlables, que son poco contenibles o sea, que son casi incontenibles, que son de difícil eh, o de modificación. Entonces, cuando hace tiempo yo les dije que íbamos a hablar de cada una, de la plasticidad. Entonces, esta, por ejemplo, es de difícil, tiene eh, no mucha plasticidad, o sea, es difícil de modificarla o eh, eliminarla o eh, degradarla o alterarla, ¿sí? Eh, y que, pues... Eh, eh, están presentes en nuestra vida cotidiana todo el tiempo sin que nos demos cuenta y están controlando gran parte de lo que hacemos. La mayor parte de lo que hacemos a diario es ese tipo de hábitos, ¿no? Y no hay que estar muy consciente para, para hacerlo, ¿no? Incluso se pueden activar durante el sueño. O sea, por ejemplo, hay personas que eh, durante el sueño de ondas de, de lentas, durante el sueño más profundo, activan esas memorias y comienzan a... y sería el sonambulismo, ¿sí? sí y podrían incluso, en, en, modo, en modo sonámbulo, en modo zombie, hacer cosas tan complejas como conducir un auto, ¿sí? o ir a matar a otra persona, sin que se den cuenta. O, sea, esto no hay que, o muchas veces no se han dado cuenta que uno va caminando y cuando uy llegué a la casa, o va uno conduciendo y se distrae y cuando uy ya, ya estoy por acá, es automático. Pero también es peligroso porque como es automático, te limita la capacidad de toma de decisiones. Para aprenderlo requiere múltiples ensayos, mejora la, eh, en la precisión o tiempos de reacción con el entrenamiento. ¿sí? Eh, uno en laboratorio suele hacer, por ejemplo, eh, ese tipo de tareas de, como la estrella invertida. En la estrella invertida, entonces simplemente es como, es, traten de ustedes de poner... Y escribir en el espejo, sabiendo el espejo, tratar de escribir. Es supremamente complicado, ¿no? Yo de clase siempre les ponía esto con una aplicación que tengo, pero la, la estuve buscando y la encontré para hacerlo online, ¿sí? Y simplemente es que ustedes tengan que eh, ir moviendo el ratón, pero entonces, como está en espejo, lo que es arriba queda abajo. Entonces, cuando uno va a ir hacia arriba, es el, como que el mouse no le hace caso por ninguna parte, ¿no? La cantidad de errores. Y el tiempo pues decaen con los intentos, y después de 5, 6, 10 intentos, cada vez eres mucho más hábil. ¿sí? Eh, por ejemplo, también la eh, poder marcar eh, los mismos las mismas teclas de forma serial. Eh, muchas veces, no sé si han ido a ferias donde tienen como que uno tiene que pasar una, un arito por una algo que tiene electricidad y si, y si llegas a tocarlo te pegas un corrientazo pues entre más lo hagas pues más fácil lo vas a hacer ¿Sí? bueno ¿cuál es la anatomía de la memoria procedimental? la anatomía pues tiene que ver con el, los ganglios basales ¿sí? el núcleo caudado el putamen el, ¿sí? el globo pálido eh, la sustancia negra, el núcleo subtalámico, la corteza premotora, que, que está llena de, que básicamente nuestro sistema de neuronas espejo, entonces por eso es tan fácil aprender a partir de la imitación, viendo a otros, incluso hablar, el cerebelo, Sustancia negra, ¿no? Cuando fallan estos circuitos, pues muchas veces lo que tenemos es problemas para aprender a través de la imitación, a través de ver a los otros, a través del ejemplo, o para controlar el movimiento, ¿no? Entonces vamos a tener tics, movimientos exagerados, involuntarios, etcétera. ¿Sí? E... Bien, entonces no sé si hasta ahí está claro a lo que me refiero con memoria para procedimientos. Sí, está claro.